día para el cuerpo lo que la instrucción es simplemente nos sentamos si estamos en una silla en el sofá o en un cojín de meditación permitimos que la espalda esté erguida pero no rígida y que el cuerpo esté relajado suave La respiración la dejamos tal como está, no necesitamos alterarla. Y en cuanto a la mente, permitimos que descanse en un estado de presencia, alerta. Pero sin intención, sin artificialmente querer estar muy presente. Sencillamente reposamos. Con cuerpo y mente relajados. Si quieres puedes dejar los ojos entreabiertos. Si eso te da una sensación de frescura, de presencia mental. O los puedes cerrar, si sí, eso te da una sensación de, de reposo. Y ahora evoca un momento de ansiedad. Puede ser reciente. Un momento en el que muy claramente estás sintiendo ansiedad. Simplemente tráelo a tu mente lo más vívidamente posible sin repasar toda la historia, simplemente la sensación de la ansiedad en ese momento. Nota la sensación en tu cuerpo de la ansiedad. Quizá en tu respiración, sensación en el pecho o en el estómago, ¿La postura de tu cuerpo. sensación de, de propiamente. Si sí es de agitación. De inquietud. de descontrol, cualquiera que sea, anótala. Puedes ver también tu energía si sientes como la ansiedad está perturbando tu energía, si hay agotamiento estrés, lo que sea. Incluso puedes notar si hay otro tipo de alteraciones emocionales, si hay una sensación de ira, de impaciencia. Aferramiento. Y vamos ahora nuevamente a refrescar nuestra postura. Me conecta con la sensación en la planta de tus pies tal como es en este momento. Presta atención a la sensación en la planta de tus pies. Las pantorrillas. las rodillas, la parte superior de tus piernas, los glúteos tocando el lugar en donde estás sentado, sentada. la base de la columna, la zona genital, el abdomen, Simplemente eres consciente de la sensación. No estás tratando de alterar nada, de quitar nada ni poner nada. Solo prestas atención a la sensación del cuerpo en ese lugar. La base de la espalda. Subes hacia la parte media, la parte superior de tu espalda, por el frente, el abdomen, el pecho. Simplemente de notando la sensación en tu pecho. Las manos. La palma de tus manos. El dorso. Los antebrazos. Los codos. Sigue subiendo hacia los brazos. Simplemente sintiendo la temperatura. Cualquier sensación. que percibes, simplemente notándola. Las axilas, los hombros, un lado del otro, ambos hombros, las clavículas, Sigue subiendo hacia el cuello, la parte de frente, la parte de atrás, siente tus vértebras cervicales, la nuca, Siente también por el frente tus articulaciones maxilares. Siente perfectamente bien toda la zona de la boca, la nariz, tus pómulos, párpados, las orejas. Simplemente tocando con la conciencia cada parte de tu cuerpo. Y suavemente sigue subiendo. Tocas la frente. Y tu cabeza hasta la coronilla. Suelta ahora este enfoque y simplemente reposa un momento en la sensación de tu cuerpo sentado.